Hoy estamos de regreso en Noticias al Día para hablar de lo anunciado, un tema importantísimo porque vamos a tratar de los trastornos alimenticios, uno de ellos por ejemplo es la anorexia, u otro también la bulimia y vamos a enseñarles a los padres de familia cómo identificar si sus hijos o hijas están padeciendo de este problema. Para ello estamos con Isabel Sánchez, ella es psicoterapeuta, bienvenida Isabel, gracias por estar con nosotros y primero ayúdanos a entender, ¿no? ¿a qué llamamos un trastorno alimenticio? Gracias, gracias por la invitación. Eh, un trastorno alimenticio como trastorno es algo que afecta no solamente el entorno de... O sea, no solamente afecta a la persona, sino afecta a todo su entorno. Uh -huh. El entorno familiar, al amical, ¿no? al, al social. Al académico incluso, porque los trastornos alimenticios están relacionados además con depresión, con ansiedad, a veces con trastornos de personalidad. ¿no? Entonces, no solamente es una cosa, sino que está relacionado con varias. Uh -huh. Entonces, eh, como bien... Eh, decías, los más principales o los más conocidos son la bulimia y la anorexia nerviosa, nerviosa, ¿no? ¿Y Pero cuál es la de... diferencia entre ambos, entre bulimia y anorexia? Uh -huh. La anorexia nos vamos a dar cuenta por la pérdida de peso, básicamente, ¿no? porque la anorexia es restrictiva, uh -huh. la persona deja de comer y, y para también eh, enmarcar un poquito más esto, se da más en mujeres que en hombres. Aunque hay también hombres que, que sufren la enfermedad, ¿no? El uh -huh. trastorno, mejor dicho. Eh, pero nos vamos a dar cuenta básicamente por la pérdida de peso, la persona no quiere salir a comer, incluso puede comer en su cuarto para que no vean que no está comiendo, ¿no? Y que bota la comida. Se restringe de actividades sociales, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta de qué está pasando. También la persona que tiene anorexia es, tiene una distorsión de su imagen corporal. Se puede ver al espejo muy eh, subida de peso y todos los demás la, la podemos ver muy delgada, ¿no? Pero ella distorsiona su, su imagen. ¿Y cómo hacen estas personas, por ejemplo, para que los padres de familia también puedan identificar si alguno de sus hijos... Eh, está pasando por este problema, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen un almuerzo? ¿Tienen algún comportamiento particular que los ayude a identificar esto o sospechar? Claro, la, la, el contar calorías, por ejemplo, ¿no? el ver qué cosa está comiendo con mucha minuciosidad. ¿no? Porque a veces, bueno, cuando tenemos hambre, obviamente comemos, ¿no? disfrutamos claro. de la comida. pero No, no quiere vamos, comer, pero ya. no quieren comer. O sea, nos, vamos, nos vamos a dar cuenta muy fácil de eso, uh -huh. porque están muy eticosos, como se dice, con la comida, con ver qué cosas están, este, cosa están viendo en su plato, ¿no? Comen muy poquito. Y, y como digo, la pérdida de peso es una señal muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, el estarse pesando también continuamente, ya. ¿no? Para ver cuántos, cuánto está bajando, cuánto está subiendo. Y en la bulimia es algo distinto, porque en la bulimia hay atracones de comida. Claro, comes mucho algo. Comes mucho uh -huh. y tienes dificultad para controlar el impulso de comer. Uh -huh. ¿no? Entonces, la persona una vez que come, que come, después se siente muy culpable y avergonzada de sí misma. Y entonces recurre a vómitos, a inducirse los vómitos, a tomar laxantes o a hacer demasiado ejercicio físico. ¿no? Entonces también tenemos que ver eso. A veces la bulimia pasa un poco más desapercibida porque la persona no necesariamente baja de peso. ¿no? Puede estar delgada, puede estar eh, con textura normal o gruesa y es más difícil de ver, pero lo que sí vemos es que a la larga se va eh, generando lesiones acá en los, en los dedos, ¿no? ¿En por los el dedos? Por la por la inducción ah. de los vómitos. ¿Qué tipo de lesiones? Como que esto se va este se van produciendo heridas, ¿no? Por la misma, claro, porque se inducen, se inducen al vómito, al vómito. Por los dedos, ¿no? ah, Y la también la dentadura, ¿no? Va es, se va el esmalte se desgasta. Ya. Porque pasa todo pues el el tema claro, de los ácidos, ¿no? Los ácidos, uh -huh. exacto. Entonces, sí es este, importante, primero que todo, yo creo que darnos cuenta de que estamos frente a un problema que requiere atención, no es para llamar la atención ¿no? de los demás, porque a veces eh, la familia o los se amigos molesta, se ¿no? molestan. Oye, pero ¿cómo es posible no? que en otros lados la gente está sufriendo por hambre y tú estás pensando en, en, en esto, eso, ¿no? claro. como si fuera una cosa superficial? Lo que vemos también en, en la clínica es que las personas que tienden, tienden a generar estos problemas son personas que antes han sido muy exigentes consigo mismas, muy perfeccionistas, muy autocríticas. Uh -huh. ¿no? Entonces, generalmente tienen muy buenas notas, por ejemplo, con, en la primaria, en ¿no? el colegio, en el ¿no? colegio son niñas que se portan bien, ¿no? entonces quieren eh, estar frente a un modelo bien visto. Y para lograr ese perfeccionamiento buscan eh, este este tipo de, de situaciones en las que supuestamente puedes controlar. Sí, justo eso le iba a consultar, ¿no? Porque ¿qué lleva a una persona a caer en estos trastornos alimenticios? no? Ya sea la anorexia que dejas de comer y que uno incluso sabe que puede llegar al riesgo de la muerte, porque si no comes, ¿cómo tienes la fuerza para salir todos los días a caminar, por ejemplo, no, para seguir realizando tus labores? ¿Cómo se llega a esto? Hay factores biológicos hay factores socioculturales, ¿no? la, la moda que nos imponen en la sociedad. ¿no? Uh -huh. eh, vemos, por ejemplo, series donde hay muchos cuerpos bonitos, caras bonitas, ¿no? cuerpos perfectos, entre comillas. Entonces, no hay, esta, hay este ideal ¿no? de alcanzar. Hay factores psicológicos, emocionales. La persona, eh, como decía anteriormente, tiende a ser, a, a ser perfeccionista y a ser autocrítica. Uh -huh. Entonces, todo lo quiere hacer bien. Pero hay cosas que no podemos controlar, como bien sabemos. En cambio, cuando la persona entra a un trastorno alimenticio, puede tener la sensación de que controla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se va a la balanza y ve, ah, ya, he bajado tanto. Uh -huh. ¿No? Todo es numérico. Claro. ¿no? Y como es cuantificable... Entonces, tiene la percepción. Voy de que bien, estoy, claro. estoy llegando a mi objetivo, Exacto. supuestamente sin saber que se hacen daños ellos mismos. ¿Hay mayor incidencia en hombres, mujeres? En mujeres, en mujeres. definitivamente en mujeres y lamentablemente, bueno, la edad promedio es a los 15 años, uh -huh. ¿no? Pero se desarrolla en la adolescencia sobre todo porque es la autoestima, la autonomía, la seguridad, lo que prima en esa etapa. Pero lamentablemente se dan casos en niñas, uh -huh. ¿no? De 9 uh -huh. años, de 8 años. Entonces cada vez es más la presión social también por, sí, por la lleva, belleza, ¿no? las terrible. dietas, vemos un montón de eso, es dietas, Isabel, cirugías. Y, y para terminar, ¿no? ¿cómo abordar esto a los padres de familia? ¿Qué les aconsejas? Primero no juzgar, no, no juzgar a la, a la adolescente o a la joven que esté pasando por esto. Ver que es un problema que puede ser consecuencia de algo mayor y causa a la vez. ¿no? y que, como bien lo dijiste, puede llevar a la muerte ¿no? por la pérdida de nutrientes. Entonces, el trabajo eh, es multidisciplinario, psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Ajá. ¿no? Lo primero es estabilizar a la paciente para que pueda lograr una, una, un buen consumo de nutrientes, ¿no? que se estabilice y que a través de eso veamos también si tiene ansiedad, depresión, Obviamente dentro de los trastornos hay ansiedad, bastante, ¿no? Hay ansiedad por lograr lo que están buscando. Entonces va a ser un acompañamiento y la familia es muy importante. El apoyo familiar, eh, lo que se puede hacer en casa, ¿no? El, el, el vigilar cómo está, si hay aparte algunas conductas como cortes, ¿no? Como... Así y así. Estar atentos, ¿no? Bien, Isabel, gracias por las recomendaciones que nos han dado. Atentos en casa a todos los signos que van presentando nuestros hijos. vamos de...